Mi nombre es Luis Leopold, soy profesor titular y decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Estoy en contra de la baja de la edad de imputabilidad, porque el aumento de la represión y el encierro contra los jóvenes no es la solución para ninguno de los problemas de Uruguay. Infórmese, está en el aire. El último domingo de octubre podemos hacer una gran fiesta en este país, pero solo será posible con la plena participación de los jóvenes.